Eh, bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, por ahora son mejores opciones, pues eh, si bien el trabajo dignifica, eh, lastimosamente yo, yo, yo veo con, digamos, que considero por otro lado un poco, eh, digamos, injusta la designación que se me ha hecho en, en esta plataforma, aunque yo no me, nunca me he quejado. Pero, bueno, ustedes han visto, hemos estado acá presentes y siempre lo vamos a hacer. Donde, donde nos quieran, donde tengamos que trabajar, lo vamos a hacer como hasta ahora lo hemos hecho. No, sino por, por más que todo, porque ha sido una forma de hacer una especie de bullying hacia mi persona, ¿no? Porque me han exhibido, me han expuesto, aunque yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo ha existido ciertas agresiones a mi persona y, y bueno... Yo imagino que eh, el doctor Alave debe tener sus motivos, sin embargo, eh, reitero, el trabajo dignifica, eh, me doy cuenta acá que es un lugar muy interesante y tengo una mejor opción de trabajo y lo, yo creo que como ustedes, si, si a ustedes les ofrecen mejores condiciones de trabajo, imagino que pueden aceptar, ¿no? no burlas de la gente, eh, críticas por parte de, de, de, de algunas autoridades. Eh, y eso más que dañarme a mí, y daña a mi familia, ¿no? yo lamento mucho que por intereses personales eh, se haya dañado a personas que no tienen nada que ver con mi vida eh, profesional o con mi vida laboral eh, y bueno yo creo que es hora de encaminar mi vida, de, de sanar las heridas que, que, que se han causado sobre todo a mi familia y bueno Dios mediante veremos lo que el futuro del destino nos depara ustedes saben, las personas pasamos, las instituciones quedan ¿no? escuchamos al ex fiscal departamental de La Paz quien habría renunciado por hechos de bullying y discriminación pues el anuncio lo brindó también el fiscal general del Estado escuchamos La carta de denuncia del ex fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco llegó a manos de las autoridades del Ministerio Público a primeras horas de la mañana el cual además fue remitido a la ciudad de Sucre conocimiento del fiscal general de Estado quien determinó aceptar la denuncia de la ex autoridad el ex fiscal departamental del, de La Paz presentó renuncia al cargo. Nosotros hemos recibido ahora la, esta información de la renuncia y vamos a hacer conocer la aceptación de la misma en la fecha. La renuncia simplemente eh, menciona que eh, agradece y presenta su carta, no manifiesta ninguna razón en especial. Blanco, el 1 de noviembre, fue designado para asumir funciones en ventanilla de la unidad de biométrico, control de firmas e informaciones de la Fiscalía de la Ciudad de La Paz.